¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go shiny loque Y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie Hoy nos toca chicos conseguir llegar hasta Giovanni, ¿de acuerdo? Voy a intentar llegar hasta Giovanni He mirado en una guía cómo se hace Espero no failear, la verdad espero, espero que vaya todo bien Y nada, en, si tengo que hacer cortes los haré, ¿de acuerdo? Quiero que me dé tiempo a llegar hasta el líder Giovanni Así que, en teoría, en la guía que tengo aquí, ¿vale? Hay que subir a la cuarta planta, no sé ni dónde estamos. Planta 2, Ok, cuarta planta. Y en la cuarta nos encontramos con. con. Atlas, creo que era. ¿Atlas? ¿Se dice Atlas en español? No estoy seguro, eh. No estoy seguro. Hay que ir hacia la izquierda. Mira, un Porygon, tío. Un Porygon. Gon, gon. Me encantaría tener un puto porygon. Vale, espera. hacia... Sí, ahí está. Ahí está. Fijaos, ¿le veis ahí? A la izquierda. Vale. Pues vamos a ir para allá. Hay que luchar contra este, yo creo. ¿Este quiere luchar? Sí, vale. Primer combate obligatorio por no haber subido en ascensor. ¿En serio? Si hubiéramos subido en ascensor, lo habríamos esquivado. ¿What the fuck? Voy a quitar al Lauti porque ahora mismo está un poco tocadete. Además, ahora creo que toca combate doble, ¿sabes? Poco se habla de esto. Y tengo al Lauti jodido. ¿Debería curar? Yo creo que no, no. No vamos a perder el tiempo. A ver, vamos a meter aquí al señor Sandwich. Por, el, por los loles. A ver. Hola. Espérate, espérate un momento. Espérate un momento que me lo estoy viendo venir. Vamos con Hugh. Hugh, que me da más confianza que. Me da más confianza. ¡Hola! Atlas, tú. ¿Qué pasa, Atlas? Jefe, ¿conoce a este crío? Ay, que sí lo conozco. Me dio por saco en una de las misiones. ¿Conoces a este tipo de eco? Sí, le conozco. Sois tan necios como para entrometeros en nuestros asuntos. Para ser tan pequeños tenéis mucho coraje. Por cierto, si estoy así vestido es porque vengo de entrenar y la verdad es que... Bueno, entrenar de pádel. De jugar al padre, no de entrenar. Por tu tono diría que nos tienes miedo, aunque seamos unos niños. Eh, mocoso, no te el estillo con mi jefe o lo lamentarás. Cálmate, basta con darles una buena lección a estos jomezuelos impertinentes. ¡Chicos! Combate doble contra el Team Rocket. Bastante serio. Luchamos con Copy, que eso, quieras que no, da algo de confianza. A ver qué Pokémon tiene. No me tengas un puto Metapod, ¿vale? No quiero un Metapod. Rocket Atlas y Medium Recluta, vale. Veamos. Firo y Ninetales, vale. Bien, bien, bien. Pokémon... Bueno, Pokémon bien. Ahí está Hugh y que saca Slowbro. ¡Mega Slowbro! ¡Uh! ¡De lujo, hermanos! ¡De lujo! Vale, sí, claro que no. Yo te lo compro. Vamos que sí te lo compro. Eh, voy a hacer Tanzaleteo. A ver. No lo sé qué hacer aquí, la verdad. Voy a hacer Puño Hielo directamente. Es que tienen, tienen cinco Pokémon, eh. Cinco fucking Pokémon Danza de tío. vamos a hacer danza de tío. a ver qué tienen Vamos a observar Firo usó juego sucio contra mí Uh, me quita mucho Pulso umbrío contra mí también Pero qué focus es este Qué focus es este, ahí está ese danza de tío. ahora somos más rápidos Eso seguro, y a ver qué hace por favor Slowbro, haz algo bueno, haz algo bueno Lanza Lanzarrocas, bueno, vale Vale, perfecto, vale, debe ser tipo Fuego ese Ninetills O volador Vamos con puño yo a Ninetills a ver si es volador, con suerte. Con suerte es volador. Ahí está ese puño hielo. vamos Tengo que ser más rápido. ¡Soy más rápido! ¡Puño hielo! No. Es neutro. Juego sucio. Eh, cuidado, vale. Ah, vale. Slowbro. Perfecto. Viento cortante. Ese viento cortante no me hace mucha gracia que matara ese Antils. Vale, rocas y muere, ¿no? ¡Muerto Antils! ¡Bien! Bien ese Slowbro con lanzar rocas No es el mejor ataque de Slowbro, pero oye. No está mal. Al menos se lo compro. Muk. Muk normal. Okay. eso Ok, eh, Está bien que ataquemos al de mm, Al Mook Porque luego se, nos quedamos dos contra uno Así que vamos a hacer eh, A ver, ¿qué puede, tener, qué puede ser este, este Slowbro? Eh, hidrobomba al Slowbro Perdona, al Slowbro, al, al Mook Ahí está ese hidrobomba ¡Somos más rápidos! Golpeamos Que sea muy eficaz, ya sería la crema Ahí está ese hidrobomba muy fresco Bueno, más de la mitad, perfecto Juego sucio a por mí Cuidado, cuidado, cuidado G1, no me jodas Hugh, no me jodas. Onda trueno, vale. Vale, onda trueno. Te lo compro. Te lo compro. Mientras no me mates, yo te lo compro. Ahora voy a cambiar, obviamente. Lanza rocas muy sexy. Y ese Mug no muere, tío. Súper eficaz también. Vale, vamos a sacar aquí... Me hace el juego sucio, ¿verdad? Vamos con Yago. Yo creo que Yago aquí puede hacer un buen papel. Venga. Hugh ya estaba. Hugh ya estaba jodido, compañeros. ¿Cómo se nota que no se meten con el slowbro, eh? Juego sucio, me va a quitar nada. O sea, nada, perfecto. Y rayo, que me puede quitar un poco más. Tío, ¿queréis dejar de hacerme focus? ¿Queréis dejar de hacerme focus? En serio, es un combate doble. ¡Doble! Hay dos rivales. Eh. Danza espada, tío, pero a ver, eh. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque el juego sucio se convierte en un verdadero problema. a la sombra. ¿Contra quién? Vale, gracias, gracias contra Slowbro Bien, bien, y Foco Resplandor Para mí, para mí, para mí Ya, uff Uf. Lanzarrocas, mátalo, mátalo ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto, ahí está El lanza espada, tío, ahora es un problema Porque como me haga juego sucio Y va a ser más rápido que yo la, No me va a quitar nada ese, ese Fearow No creo que me quite mucho ese Fearow Es que es lanza espada igualmente O sea, es, quiero decir, es, es juego sucio Que es por, por un cuarto, creo Voy a hacer eh, golpe bajo contra Firo. Ahí está. Vámonos, golpe bajo, somos más rápidos. y ¡Uh, qué poco! Ah, es poco eficaz. Bola sombra, ¿vale? No es contra mí, lo cual me gusta. Me parece muy bien. Ese Slowbro está aguantando como un campeón. ¿Solo tienes lanzarrocas o qué coño pasa? Porque no entiendo nada. Voy con Demolición ahora. Si es poco... Bueno, igual es poco eficaz también esto, ¿eh? Vamos a verlo. Ahí que va esa bola sombra. ¿Mata a Slowbro? Creo que sí lo mata. Sí, lo mata. Cuidado, ¿eh? Que ya no tenemos al Slowbro de nuestro lado y eso puede ser un problema. Demolición muy fresca. Le quita poquísimo, tío. Le quita poquísimo. Yo no entiendo nada. Persian de Alola. Vale. Eh, demolición lo mata. O sea que... Me vale. Me vale demolición. Ahí que va. Vamos. Vamos. Triataque. Para mí no. Para mí no. Para mí no. ¡Ah, Yago! Vale, lo aguantamos bien Puño fuego y Esfiro debilitado Bien Uf. Bueno, demolición Que no vale para nada, no muere Yago De milagro, de fucking milagro Y sandwich sube al cuartito Bueno, bien, bien sandwich, bien Bien, buen trabajo, ¿qué me saca? Nidoking, ¿qué pasa con Nidoking y Nidoking? Están en todos lados, en serio A ver este Nidoking Me queda otro Pokémon, eh Y puede ser jodido Voy con sándwich aquí, ¿eh? Voy a ir con sándwich porque... No quiero sacar a Tiziano todavía, ni a Albi Así que aguantamos con sándwich Y después nos vamos a curar, ¿vale? Porque hay que ir a por Giovanni Y eso ya sí que puede ser... Mmm, no sé, la locura Ese puño fuego Le quema, le quema, le quema No le quema, fuerza lunar Oh, mamá Soy tipo veneno, ¿eh? Soy tipo veneno Vale, perfecto, perfecto ¿Qué focus me hacen a mí, tío? ¿Me hacen un focus? Que no es ni medio normal eh. ¿Danzálete? ¿Doble equipo? Doble equipo. Vamos a hacer doble equipo. Que si me quiere hacer focus, que me haga focus. Pero yo me protejo con mi doble equipo. Ahí está, doble equipo. El próximo puede fallar, así que ahí está. Eso que me llevo. Y mientras Persia le podría quemar. Teletransporte. ¿En serio? ¿En serio, teletransporte? No podías cambiar, no. Teletransporte. Raichu. Vale. ¡Oh! Raichu de Alola Shiny Qué bonito, tío Parece de chocolate <risa> Parece de chocolate Terremoto Me da igual, Raichu Me da igual, Raichu ¿Qué más da? Podemos contra todos Ahí está, cabezazo Se sube la defensa Bueno, pues mira eso, eso que le quita Eso que se quita del terremoto Fuerza lunar para... Que no sea para mí, tío Vale, bien Bien Para Raichu Bueno, pues ya se lo lleva Ahí está ese terremotillo Y Nidoking y Raichu muerto Raichu un, Raichu, un saludo desde aquí, ¿eh, hermano? <risa> Pobrecito. Vuelve Persian, sí, vuelve Persian. A ver, Nidoquín, te ha quitado una puta mierda. O sea, la realidad es esta. Horace de danza de teo hiperrayo y a tomar por saco. ¿Por qué le he quitado tan poco? Le he quitado poquísimo y he matado a mi, a, mi a mi compañero de equipo. O sea, ha sido la jugada maestra, tío. La jugada maestra. Fuerza lunar contra Persian. Vale, bien. No contra mí. Nice. Y Persian casi muere, tío. Flipas. Flipas. Eh, ¿Cómo se sabe en la tabla de tipos? Los, lo, la IA, ¿eh? Se la sabe en mazo. Todos son ataques eh, muy eficaces. Hiperrayo. Muy fresco aquí. No, a Muk no. no se, le va a golpear, ¿no? Dime que le va a golpear. Hiperpoción. Vale. Vale. <ríe> Bien. Copy tiene hiperpociones. Perfecto. Y hiperrayo que va a Niopi, ¿no? Que supongo que irá a Nidoque. Vale, perfecto Me he rayado por un momento Digo, igual no Ahí está, hiperrayo Y Nidoking muerto Perfecto Ahora vamos a cambiar Para evitar cobernos el, La recarga Y... Yago, sube al 37 Bien, Yaguito Sube ahí Refrescate ¿Qué le queda? Fucking Dragon ¿No me ha dejado cambiar de Pokémon? ¿No me ha dejado cambiar de Pokémon? ¿En serio? Yo pensaba que podía cambiar Qué raro esto Vale, pues eh, me toca recuperar Puño Fuego. Ok, qué malo, qué malo, sería brutal. No, no lo quema. Avalancha. Lo falla con lo falla con persia Vale, eh, me quita. ¿Cuánto me ha quitado? No me he fijado. Me ha quitado un poco, eh. Estoy por hacer hiperrayo, ¿eh? A tomar por saco, me la voy a jugar. ¿Qué somos? Leones o huevones. Hiperrayo, soy más rápido y más poderoso. Ahí está ese hiperrayo, vamos. Mátalo. Mátalo, sería brutalítico Sería brutalítico oh, Ni de coña Y tenemos que recuperarnos Así que mucho cuidado Tengo un doble equipo, tío Si vas a hacer avalancha Podrías fallarlo Si vas a hacer avalancha Podrías fallar Avalan... No lo falla, tío No lo falla Sándwich Sándwich Seis peces Vamos a morir Vamos a morir No tiene que fallar, tío Si haces una avalancha Tiene que fallarlo Dime que sí Mátalo, Persian, por favor O quémalo O algo Haz algo de provecho Puño fuego Quémalo Mátalo Haz algo no, Avalancha ¡No lo falla contra mí, tío! Me la he jugado, tío Me la he jugado de más Me la he jugado de más Lo sabía, tío Sabía, sabía que algo iba a pasar Sabía que algo iba a pasar, tío Puto Dragonite. ¿eh? Bueno, pues esto es un problema, eh A ver, no me encantaba eh, Hypno, ¿vale? No me parecía el mejor Pokémon del planeta Todo hay que decirlo Tenía unos ataques un poco... Meh Vamos a hacer chupavidas. No sé por qué chupavidas, la verdad. Pero bueno, hay puño fuego. ¡Quémalo! ¡Por Dios! Ni de coña, tío. Salpicadura. Ahora hace salpicadura. Ahora hace salpicadura, el cabrón. Chupavidas, mátalo. Dime que sí. Vale. ¡Bien! Me la he jugado, tío. Pues ahora toca Giovanni, ¿eh? Y esto sí que no me hace ninguna gracia. No sé si dejarlo para el siguiente capítulo. Si ir a por Giovanni directamente. Es que creo que encima Giovanni... Creo que antes hay Team Rocket, ¿sabes? Lo cual ya sí que... Mmm, ¡Pah! Me peta la cabeza. Apartaos. Adiós. Vamos a tener que ir a hacer el episodio de capturas, ¿eh? Después de Giovanni vamos a hacer capturas a muerte por la zona de la derecha. Las rutas de la derecha no tenemos ninguna. Llave magnética. Bien, tenemos la llave, chicos. Podemos ir al piso... 8 creo que es Al 8 a la parte sureste Vamos a ir a curar, vamos a dejar a, a... Joder ¡Qué mierda, hermanos! Piso bajo Vamos a dejar a... A nuestro himno en el PC Pobre himno, tío Es que sí, me la he jugado, ¿vale? Soy consciente, pero joder Es que no ha fallado ni una avalancha Tenía un doble equipo, tío Un doble equipo Avalancha tiene 80 de precisión Y yo tenía el doble de evasión O sea, es que... En serio, en serio Qué mala suerte Vale, por aquí era... El centro Pokémon Creo que hay combate contra el Team Rocket ahora Y... Uf, me da mala espina Me da malita espina Es doble también Pero esta vez doble mío, ¿sabes? O sea, los dos Pokémon son míos Curamos Llevamos una racha de capítulos tensos Que te cagas Pero que te cagas Los demás han hecho un buen trabajo La verdad, todos han hecho un buen trabajo Pero es que los combates dobles, tío, me dan... A ver... Vamos, no, no, bienvenido a cierto Pokémon. No, vamos a, a dejar al Pokémon. No quiero curarlo, quiero dejarlo. Pokémon, caja de Pokémon. Y dejamos a nuestro pobre Hipno en los muertos. ¿Cuál es el último muerto? Poliwag. Poliwag murió? Sí, Carlos murió. Sí, sí, sí, sí murió, sí. Sí murió. Le quitamos. Tenemos a Virolai a nivel 21, tío. Jigglypuff 36. JD 23 Abra 30 y Velsplug 38. Pues voy a meter a Jigglypuff, ¿no? Bueno, vamos a meter a Bellspro, que así evoluciona, ¿o qué? Por los loles. ¡Por los loles! Da igual, no, lo, no creo que lo utilice, la verdad. Es, es... no es shiny, o sea que... Otra vez ponemos, nos ponemos con tres shinies solo, ¿eh? Holy, oh, holy, holy, holy, moly. Ojito, ojito. Suave, suavecito. Vale, creo que tenemos que ir a la planta 8, ¿vale? En la planta 8, ir hacia el... Sureste, creo. Ahora lo miramos otra vez, por si acaso, porque no quiero failear. Vamos a coger el ascensor. Planta 8. Espérate, eh. lo voy a ir mirando, ¿vale? Porque así ya lo tenemos hecho. Eh, planta 8. Y dirígete al sur-oeste, es decir, sur-izquierda. Vale, sí, es, es, es la zona de. la zona de, de curación. ¡Joder! Soy retrasado. Era la zona de curación y me he ido hasta el centro Pokémon. Bueno, da igual. A ver, señora Rocket Este combate era obligatorio, creo Y si no, pues da igual Vamos a combatir Señora Rocket Un Pokémon Que la señora se ha convertido en un señor Ductrio No recuerdo qué tipo era Ductrio Porque no lo he tenido nunca, yo creo, ¿no? Creo que ¿Vas a poder contra este Ductrio? Yo digo que sí Nivel 37 lociva Poderosísima A ver cuánto le quita Vamos a ver Vamos a ver uh. Más de la mitad, que no está mal cola de dragón, vale, pues nos hace cambiar de Pokémon Qué bien, qué bien Que salga, no sé Liquidum. bueno Bueno Yo creo que con un golpe bajo Lo matamos ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Vamos! Perfecto Ok Era un Pokémon solo, ¿no? Creo que sí, Maestro Karateka, a tu casa A tu casa acércate a ver, abrimos aquí, llave magnética Perfecto, sé que hay un montón de objetos aquí, ¿vale? De hecho hay una Master Ball, no sé ni dónde, pero... ¿Esto qué es? Revivir, ¡guau! ¡Wow! wow, Un revivir increíble Voy a curar Es hablando con esta, ¿no? Hoy soy una espía! Vale Perfecto, me cura No por nada, sino porque hemos luchado contra uno, creo Y ya está Ahí está esa llave magnética muy fresca Y por aquí, este combate no es obligatorio Así que nos lo saltamos, gírese usted Perfecto, gracias. Y por aquí nos teletransportamos. Ahora sí que hay combate, creo. ¿O no? Uh, ¿No era aquí? ¿No era aquí? Espérate. Abre la puerta, coge el revivir, cura tus Pokémon, no sé qué. Vale, es a la derecha de esta. Luego coge el que tendrás en la habitación a la derecha donde apareces. Vale, este de aquí. Ok, vale, vale, vale, vale, vale vale. Ahora entiendo, ahora lo entiendo Ahora sí, ok Vale, estaba perdido, pensaba Pensaba que no era por aquí, menos mal que vamos a mirar una guía, ¿eh? Porque si no, ojo, ojo Tío, los teletransportes son un LOL increíble Pero bueno, tú de nuevo Sí, ¿qué pasa? Es más, ¿sabes lo que no va a pasar? Vosotros por aquí Me descojono No permitiré que lleguéis hasta donde se encuentra el jefe ¿Cómo? ¿El jefe has dicho? Eco. ¿crees que...? Estamos muy cerca Así que, ¿el jefe del Team Rocket está en el edificio? En ese caso, yo me encargaré de él Vamos, Eko, es la oportunidad ideal para derrotarlo ¿Me oyes? Te vas a afectar a mí Vámonos, Copy se queda aquí Para que nosotros podamos ir a por el jefe Creo que es Team Rocket primero, ¿eh? Lo cual, me, bastante me Por aquí ¡Alto ahí, mocoso! Sí Cuidado, chicos El jefe está en una reunión muy importante, así que ya puedes darte media vuelta O prepararte para luchar ¡Miau! Combate, ¿no? Directamente Ahí está Ahí está eh, chicos, minuto 20 de vídeo Sé que se va a hacer largo, pero es que si no, no avanzamos Una M, ¿vale? Así que vamos allá Vamos a ello, combate contra el Team Rocket Espero que se dé bien Que se dé bien, Seis Pokémon, ¿no? Seis Pokémon, confirmamos Vidril, Mega Vidril Pinsir, Mega... ¡Uf! ¡Dios! Pensaba que eran Megas, tío, pensaba que eran Putas Megas, estaba acojonadísimo Pero acojonadísimo, vale Nivel 41 Uf. Eh, Puya Nociva... El Pinsir, no te gracia me gusta mucho ¿eh? Puya nociva al Pinsir Y Albi va a hacer Latiegazo al Pinsir A tomar por el culo, vamos a poner el Pinsir a muerte y ya está Puya nociva muy fresca, ahí está Le quita Uy, Le quita bien, le quita bien, ahí está, rompe Rompecoraza del vidril tú, Rompecoraza del vidril Me cago en Sampito Pato, y yo atacando al otro La madre que me trajo Vale, pues hay que atacar al vidril ahora ¿eh? Ataque aéreo, ataque aéreo del Pinsir Ay mamá Ay, mamá, dale con el latigazo, no lo falles No lo falles Vale, vamos a ir ese latigazo muy fresco Que se come Pinsir y bien Puya nociva lo mata Puya nociva manta a Pinsir Que eso está bien Pero ahora este vidril Eh, latigazo, ¿no? O sea, yo creo que el latigazo es lo mejor Ahí está, súper diente, vale, me quita la mitad de la vida ¿No? ¿Sí? Sí, vale, bien, bien, bien, bien, bien. Puya nociva, Pinsir muerto Debería morir, nice, nice Y ahora latigazo a, a, a Latigazo a, al vidril, por favor Por favor, lo pido Qué raro que no fueran megas, tío Pensaba que iban a ser megas y ya estaba yo flipando. Ahí está ese latigazo y vidril debilitado Nice, nice, vale, bien Bien, avanzamos, seguimos avanzando No nos han quitado casi nada, un poquito de vida, un poquito Un poquito, ¡Ah, un poquito bastante Snorlax. Charizard, vale, Charizard es bien Mega Charizard. Vale, ya sé dónde están las megas. Ya sabía yo dónde estaban las megas. Eh, a ver. Me la voy a jugar, ¿vale? No debería, eh. No debería jugármela aquí, tío. ¿Ves, Flow? ¿Qué tipo era, tío? Igual me sirve, fíjate lo que te digo. Tierra lucha. A ver, quiero hacer terremoto, pero claro. El que mejor aguanta el terremoto es Hugh, eso está clarísimo. Voy a hacerle puya nociva. A ver, puya nociva al Snorlax y terremoto. Dude. Me da igual la vida, me da igual la vida. Vamos allá, malicioso. No, no, no, no, me baja que la defensa. Oh mamá, me voy a comer un terremoto muy fresco, eh. Puya nociva, soy más rápido que ese Snorlax. Ok, bien, lemena, poco eficaz. Ah, terremoto, vale, va Hugh, aguántalo Aguántalo, vale, lo aguanta bien Hugh Y Charizard lo... Snorlax muerto Y Charizard no ¡Ostras! Snorlax es muy débil a la Tierra, eh Muy débil Vale, le queda uno Charizard... No me lo creo ¡Venga! ¡Hala! ¿Pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, cuidado porque me ha hecho malicioso Y esto... <risa> Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero hacer terremoto otra vez, claro Pero ya no me gusta tanto el asunto ¿Albi tiene buena defensa? Sí Coño, si Albi es el que va a hacer terremoto Seré retrasado eh, Yago tiene buena defensa No Bueno, más o menos Charizard tiene buena defensa Pero claro, no puedo hacer, ter no puedo hacer terremoto y sacar a Charizard ¿no? Eh, uff uf, uf, uf. Estoy jugando con puto fuego aquí ¿eh? Puedo hacer hidrobomba Puedo hacer lanzaleteo Madre mía este combate, chicos Voy a hacer puño hielo al otro Charizard. Madre, dos mega Charizard. Es que esto es de puta broma, tío. Terremoto. Y ya está. Y que sea el Puya lociva, vale. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Tenía Puya nociva, tío. Patada baja. Tenía puya nociva. Y el Charizard ese no le afecta, tío. Me cago en mi vida. Tenía que haber cambiado, tío. Soy retrasado. Soy puto retrasado. Tío. Tenemos problemas muy serios en tío. Muy serios. Muy serios. Y toca Giovanni, tío. Y queda Giovanni, Hugh, tío Hugh era más que clave Odio los combates dobles Odio los combates dobles Bueno, voy a sacar a Tiziano Tiene puya nociva, ¿qué? yo qué sé Tiene patada baja. A ver, soy más rápido, eso seguro Kangaskhan, venga Venga a la fiesta de los Pokémon poderosos, tío Fuego resplandor al Charizard. Y no puedo hacer terremoto, obviamente. Pues latigazo a... al Charizard. Me voy a cagar al Charizard porque es que si no. Es que si no. Ahí está ese Fuego resplandor que se come y se muere. ¡Vamos! Golpe crítico. Uf, chavales. Dos shinies. Masacre. Masacre en un capítulo, tío. Patada, salto, alta, La madre que me parió. Uf. Estaba flipándolo, tío. Lo estaba flipando, digo, me mata Me mata Vale, va a hacer pata de salto alta Pues aquí entra Yago Obviamente, no me voy a meter a Lauti Que es tipo hielo Y aquí metemos latigazo otra vez Qué mal, tío Lo siento, hoy he jugado un poco mal, eh Hoy he jugado bastante mal, de hecho Picotazo ahora Ahora hace picotazo el cerdo Ahí está el latigazo Que no le mata y yo voy a hacer golpe bajo, que tiene prioridad Y latigazo Y ahora a ver qué pasa Lo mataré, lo mataré ¡Lo mato! ¡Oh, vale, se acabó Qué pena que Yago no sea Shiny, tío Qué pena Porque sería brutal Hemos perdido dos Shinies en este capítulo, tío Dos Shinies uno no me parecía bueno, pero es que el otro era buenísimo. Hugh era la clave, tío. Vale. Eh, a ver, aquí está Giovanni. Eh, obviamente no podemos ir a por él. Eh, ya se acabó el capítulo de hoy. Mañana, Giovanni, voy a levelear a No Shinies. Y veremos, veremos lo que hacemos. Eh, les pondré botes, ¿vale? En el próximo episodio los tenéis. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Lo siento, hemos perdido dos Pokémonazos Shinies. Estamos jodidos. Necesito más, necesito más Shinies. Así que... Mañana después de Giovanni tocará, tocarán capturas Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio Chao, chao